Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de que ahora estés escuchando este video, yo estoy tomándome unos mates tempranito ahora mientras grabo. Bueno, Quirón en Escorpio nos toca hoy, sí, ya estamos casi en las 150 clases, qué bárbaro, cómo pasa rápido el tiempo. Quirón en escorpio, palabras claves positivas, ya sabes que lo positivo es lo que tenés que lograr, ser intuitivo, ser confiado y ser estratega, esas son las tres cosas a lograr para sanar, para sanar que la herida que trae ese Quirón en escorpio, ¿sí? que es celoso, autodestructivo y desapegado y eso de celoso y desapegado crea una tensión que ya lo vamos a estudiar más en profundidad a medida que vayamos avanzando las clases pero por ahora creo que con eso estamos más que bien bueno mañana que nos toca Quirón en Sagitario el otro posible domicilio de Quirón, se acuerdan que les dije que Quirón todavía está en discusión si es regente de eh, Virgo o regente de, de Sagitario porque es un centauro mañana nos toca en Sagitario así que nos vemos mañana claro que sí, como todos los días, ¿con qué? con Quirón en Sagitario, chau hasta mañana, que tengas un maravilloso día, chau, chau, chau